Herman es quiso a través del cuento noticia de Otra Estrella alertar sobre los peligros de la guerra. Un cuento pacifista y alentador de paz que se remarca en el cuento como el único modo de vida posible y la extrañeza de la guerra como una cosa absurda, incomprensible, intolerable. Damos comienzo al cuento del Premio Nobel de Literatura, Noticia de Otra Estrella. Espero que te guste. Noticia curiosa de Otra Estrella En una de las provincias meridionales de nuestra hermosa estrella había ocurrido una desgracia espantosa. Un terremoto acompañado por tremendas tormentas e inundaciones había dañado tres grandes pueblos y todos sus jardines, campos, bosques y plantaciones. Muchísimas personas y numerosos animales habían perecido y, lo más penoso de todo, faltaban las flores necesarias para revestir los muertos y adornar en debida forma sus sepulcros. Todo lo demás ya había sido atendido. Apenas pasadas las peores horas, mensajeros con el gran llamado de amor recordían a brisa las comarcas vecinas. Y desde las torres de la provincia entera se escuchaba cantar a los chantres aquel versículo emotivo y conmovedor que es conocido desde la antigüedad como el saludo a la diosa de la piedad, y cuyos acentos nadie es capaz de resistir. Desde todas las ciudades y comunidades acudían caravanas de gente altruista y compasiva. Los infelices que habían perdido su techo fueron abrumados con invitaciones y ruegos amistosos. Fuera, por parientes, amigos y extraños, para residir en sus casas. Alimento y vestidos, coches y caballos, herramientas, piedras, madera y muchas otras cosas fueron traídas a la ciudad de ayuda. Y mientras los ancianos, mujeres y niños eran recogidos todavía por manos caritativas y hospitalarias, mientras se lavaba y vendaba cuidadosamente a los heridos y se buscaba a los muertos entre los escombros, otras personas ya se ocupaban en despejar los lugares donde los tejados se habían caído, en apuntalar con vigas las paredes tambaleantes y en disponer todo lo necesario para una rápida reconstrucción. Y a pesar de que aún flotaba en el aire un hálito de espanto entre la desgracia ocurrida y de todos los muertos, emanaba un requerimiento al luto y al silencio respetuoso, no obstante... Podía notarse en todos los rostros y voces una disposición alegre y una cierta festividad tierna, pues la comunidad, en su obrar laborioso y su certeza dinámica de estar haciendo algo tan excepcionalmente necesario, tan hermoso y digno de agradecimiento, se derramaba en todos los corazones. En un comienzo todo había ocurrido con timidez y silencio, pero pronto... Fue posible escuchar aquí y allá una voz alegre, una canción cantaba suavemente en homenaje a una labor común y, como puede imaginarse entre lo cantado, figuraban en primer término estos dos viejos versos proverbiales. Bienaventurado el que lleva ayuda a quien ha sido recién atacado por la desgracia no debe su corazón al beneficio como un jardín reseco la primera lluvia y da una respuesta con flores y agradecimiento, y aquel otro. La alegría de Dios fluye a partir del quehacer común. Pero justamente entonces surgió aquella lamentable escasez de flores, por cierto que los muertos encontrados en primer término habían sido adornados con las flores y ramos que pudieron juntarse de los jardines destruidos luego se habían empezado a traer de los lugares vecinos todas las flores asequibles pero la desgracia singular consistía en que precisamente las tres comunidades arrasadas eran las poseedoras de las mayores y más bellas flores de la temporada allí Concurría la gente año tras año para ver los narcisos y los azafranes, pues en ninguna parte había una cantidad tan inmensa ni especies tan cultivadas y de tan maravillosos colores. Y todo eso estaba ahora destruido y perdido, de modo que la gente, muy desconcertada, no sabía cómo cumplir con el ritual impuesto por la costumbre a la memoria de esos muertos el que exige que cada persona fallecida y cada animal muerto sea adornado solemnemente con las flores de la estación, y que en su entierro sea tanto más rico y luminoso cuanto más repentina y tristemente haya uno fallecido. El hombre más viejo de la provincia, uno de los primeros que había llegado en su coche para proporcionar ayuda, se encontró pronto asediado por tantas preguntas, ruegos y lamentos que le costó bastante conservar la calma y la serenidad, pero mantuvo el corazón en su sitio. Sus ojos permanecieron limpios, amistosos, su voz clara y cortés y sus labios entre la barba blanca no olvidaron un instante la sonrisa tranquila y benévola que convenía a su condición de sabio y consejero. «Amigos míos», dijo, «ha caído sobre nosotros una desgracia con la que los dioses han querido probarnos. Todo cuanto aquí ha sido aniquilado podemos reconstruirlo y devolverlo pronto a nuestros hermanos, y yo agradezco a los dioses que en mi avanzada edad me hayan permitido ver de qué modo habéis venido y habéis abandonado lo vuestro para acudir en ayuda» de nuestros hermanos. Pero, ¿de dónde tomaremos las flores a fin de adornar decorosa y hermosamente a todos estos difuntos para la fiesta de transmutación? Porque, en tanto nosotros estemos aquí con vida, ninguno de estos fatigados peregrinos debe ser sepultado sin su correspondiente ofrenda floral. Esta es seguramente también vuestra opinión. —¡Sí! —exclamaron todos—, esta es también nuestra opinión. —Lo sé —dijo el anciano con voz patriarcal—, les diré, amigos, qué es lo que debemos hacer. Todos aquellos caídos a los que hoy no podemos enterrar tendrán que ser llevados al gran templo de verano que está en lo alto de la montaña, donde hay nieve. Allí estarán seguros y no sufrirán alteración mientras no les sean llevadas las flores. Pero sólo una persona nos puede procurar tantas flores en la estación del año. Eso lo puede hacer únicamente el rey. De modo que debemos enviar a uno de los nuestros al rey para pedirle ayuda. Y de nuevo asintieron todos y exclamaron, «¡Sí, sí, al rey!». «Así es», prosiguió el anciano. Y bajo la blanca barba, cada uno vio que alegremente brillaba su hermosa sonrisa. «¿A quién, sin embargo, debemos enviar al rey? Tendrá que ser joven y robusto, pues el camino es largo, y debemos facilitarle el mejor caballo». Ha de tener también un porte gentil, buen ánimo y brillo en la mirada para que el corazón del reino pueda menos que conmoverse. No es necesario que diga muchas palabras, pero sus ojos deben saber hablar. Lo mejor sería enviar un niño, el niño más hermoso del pueblo, pero ¿cómo podría resistir tal viaje? Debéis ayudarme, amigos míos. Si entre vosotros hay alguno que quiera tomar sobre sí esta embajada o si sabe de alguien, le ruego que lo diga. El anciano guardó silencio y miró en torno con sus ojos claros, pero nadie se adelantó y ninguna voz se dejó oír. Tras haber formulado su pregunta por tercera vez, salió de la multitud un adolescente de 16 años, casi un niño todavía. Bajó la mirada... Y enrojeció ir a saludar al anciano. Este lo miró y de inmediato se dio cuenta de que se trataba del mensajero adecuado, pero sonrió y dijo, «Está bien que quieras ser nuestro enviado, pero ¿cómo es posible que entre tanta gente seas el único que se ha ofrecido?» El joven levantó la cabeza hacia el anciano y dijo, «Si no hay otro que quiera ir entonces, dejad». Que vaya yo. Y uno entre la multitud gritó, Envíalo, anciano, todos lo conocemos, es oriundo de esta aldea, y el terremoto ha devastado su jardín que era el más bello de este lugar. El viejo miró al joven amistosamente a los ojos y preguntó, ¿tanto te apena lo ocurrido a tus flores? El joven respondió en voz baja. «Es cierto que me apena, pero no es por eso por lo que me he presentado. Tenía un amigo muy querido y también un potrillo predilecto. Ambos perecieron en el terremoto y yacen en el pórtico de nuestra casa. Debe haber flores para que puedan ser sepultados». El anciano lo bendijo con las manos extendidas y de inmediato se requirió el mejor caballo para el joven, quien montó al instante, palmoteó el cuello del animal y se despidió con un gesto para emprender luego el galope a través de la aldea sobre los campos húmedos y devastados. El joven cabalgó el día entero para llegar más pronto a la lejana capital y presentarse al rey. Corto camino por la montaña. Hacia la noche, cuando comenzaba a oscurecer, condujo a su cabalgadura por las riendas a través de una senda empinada a través del bosque y de las rocas. Un gran pájaro oscuro, como nunca viera antes, lo precedía con su vuelo. Él lo seguía hasta que el pájaro se posó en el tejado de un templete abierto. El joven dejó el caballo suelto en medio de la hierba y pasó entre las columnas de madera al interior del sencillo santuario. A modo de altar de sacrificio halló solamente un bloque de una piedra negra que no existía en esa región y encima la extraña imagen de una deidad que el mensajero no conocía, un corazón devorado por un pájaro salvaje. Tributó a la deidad sus respetos y trajo como ofrenda una campanilla azul que había recogido al pie de la montaña y luego prendió en su vestidura. Enseguida se acostó en un rincón pues estaba muy cansado y quería dormir. Pero no podía conciliar el sueño a pesar que éste solía regar en su lecho cada noche sin ser llamado. La campanilla sobre la roca, la misma piedra negra o tal vez alguna otra cosa, exhalaba un aroma peculiar, intenso y doloroso. La imagen inquietante de la divinidad brillaba como un espectro en la oscura galería, y sobre el tejado estaba posado el extraño pájaro que, de tiempo en tiempo, batía con fuerza sus enormes alas que sonaban como un huracán entre los árboles. Así ocurrió que, en mitad de la noche, el joven se levantó, saltó del templo y levantó su vista hacia donde el pájaro se hallaba. Este de y lo miró. «¿Por qué no duermes?» preguntó el pájaro. «No lo sé», dijo el joven. «Quizá porque he sufrido un dolor». «¿Y cuál es ese dolor?» Mi amigo y mi caballo favorito ambos han muerto. —¿Es la muerte algo tan malo? —preguntó burlonamente el pájaro. —¡Oh, no, gran pájaro! No es algo tan malo. La muerte es solo una despedida. Pero no es por eso que estoy triste. Lo malo es que no podemos enterrar a mi amigo y a mi hermoso caballo, porque ya no tenemos flores para ellos. Hay cosas peores, dijo el pájaro y agitó malhumorado sus estrepitosas alas. No, querido pájaro, algo peor seguramente no existe al muerto que es sepultado sin una ofrenda de flores. Le está vedado renacer según los deseos de su corazón. Y quien entierra a sus muertos y no celebra a continuación la fiesta de las flores, ve luego la sombra de los fallecidos en los sueños. Compréndese entonces que no pueda seguir durmiendo mientras mis muertos carezcan de flores. El corvo pico del pájaro dejó escapar un craznido chillón. Muchacho, Nada sabes del dolor si no has sufrido más que este. ¿Acaso nunca has oído acerca de los grandes males? ¿Del odio? ¿Del asesinato? ¿De los celos? El joven al escuchar estas palabras creyó que soñaba. Luego reflexionó y dijo con prudencia. Por cierto pájaro. Los recuerdos sobre esas cosas que hay algo escrito en las historias y en los cuentos de hadas. Pero eso está ciertamente fuera de la realidad. O quizá ocurrió así en el mundo hace mucho tiempo, cuando no existían las flores ni los dioses buenos. ¿Quién se acuerda de ello ahora? El pájaro rió silenciosamente con su agudo timbre. Luego se iriguió más alto y dijo al jovencito —¿Así que quieres ir a ver al rey y que yo te indique el camino? —¡Oh, lo sabes ya! —exclamó jubilosamente el joven. —Sí, te ruego que me guíes si así lo quieres. Entonces el pájaro se posó sin ruido en el suelo Abrió también sin ruido sus alas y ordenó al joven dejar allí su caballo para poder viajar con él a fin de ver al rey. El mensajero se sentó a ahorcajada sobre el pájaro. «Cierra los ojos», mandó al pájaro, y así fue hecho. Y volaron en silencio a través de la oscuridad del cielo, Blandamente como hacen las lechuzas, solo el aire frío zumbaba en las orejas del mensajero y volaron durante toda la noche. A la mañana temprano tocaron tierra y el pájaro gritó «¡Abre los ojos!» y el joven abrió sus ojos. Entonces vio que se encontraba en el lindero de un bosque y con la primera claridad de la mañana... Una llanura resplandeciente lo cegaba con la luz. —Aquí en el bosque me volverás a encontrar dijo el pájaro. Se lanzó hacia las alturas como una flecha y de inmediato desapareció en el azul. El joven, mientras marchaba desde el bosque y se internaba en la vasta llanura, sintió que todo le era extraño. Alrededor de él se hallaban las cosas tan cambiadas y trastocadas que no sabía si estaba despierto o soñando. Los prados y las flores eran semejantes a los de su lugar natal y el sol brillaba y el viento jugaba entre la hierba florida. Pero no se divisaban seres, humanos ni animales. Parecía como si allí un terremoto hubiera causado estragos lo mismo que en su patria pues en el suelo yacían esparcidas ruinas de edificios, ramas rotas y árboles arrancados, cercos destruidos y útiles de labor abandonados. De improviso advirtió en medio del campo un cadáver que no había sido sepultado y que se hallaba en horroroso estado de descomposición. Ante el espectáculo el joven sintió que lo invadía un profundo espanto y un acceso de repugnancia, pues nunca había visto nada similar. El muerto no tenía ni siquiera cubierto el rostro, ya medio echado a perder a causa de los pájaros y de la podredumbre. Desviando la mirada, buscó algunas hojas verdes y flores y cubrió con ellas el semblante del difunto. un olor indefinible, repulsivo y agobiador se extendía tibia y tenazmente a través de la llanura. Otro cadáver yacía entre la hierba rodeado de una bandada de cuervos y un caballo decapitado y huesos de hombres y bestias. Todos estaban abandonados al sol como si nadie hubiera pensado en funerales floridos y en tumbas. El joven temía que una hecatombe inimaginable hubiera acabado por todos los habitantes de ese país, y había tantos muertos que tuvo que cesar de cortar flores para ellos y de cubrirles el rostro con las mismas. Angustiado y con los ojos a medio cerrar, prosiguió su camino. De todas partes emanaba el olor a carroña y a sangre, mientras desde miles de lugares ruinosos y de los cadáveres partía una oleada cada vez más poderosa de dolor y desolación. El mensajero creyó que había caído en una pesadilla maligna y vio en ello una advertencia celestial porque sus propios muertos carecían aún de su fiesta de las flores y de sepultura. Entonces volvió a recordar. Lo que la noche anterior le había dicho desde el tejado el pájaro oscuro, y le pareció oír otra vez su acuda voz que profería: Hay cosas peores. Comprendió entonces que el pájaro lo había transportado a otra estrella y que todo lo que sus ojos veían era real y verdadero. Recordó la impresión con que había oído algunas veces siendo niño narraciones terroríficas acerca de las épocas primitivas ahora volví a experimentar una sensación similar primero un escalofrío de pavor y luego un silencioso y plácido alivio en el corazón pues todo aquello era algo infinitamente distante y había ocurrido en tiempos muy remotos aquí todo acontecía como en los cuentos de terror todo ese mundo extraño de atrocidades, cadáveres y aves que se alineaban de carroña parecían obedecer sin sentido ni medida a reglas incomprensibles de locura, según las cuales siempre acaecía lo malo, lo desatinado y lo deforme, en lugar de lo hermoso y lo bueno. De pronto observó a un ser viviente que andaba entre los campos, un aldeano o un criado. Corrió hacia él y lo llamó. Cuando lo vio de cerca, el joven se aterrorizó y su corazón fue invadido por la piedad, pues el aldeano era tremendamente feo y apenas un ser humano. Parecía un sujeto acostumbrado a pensar nada más que en sí mismo, a presenciar siempre lo negativo. Un hombre que viviera permanentemente entre sueños angustiosos. En sus ojos... En su semblante y en toda su naturaleza no había nada de alegría ni de bondad, nada de gratitud o confianza. La virtud más sencilla y sobreentendida parecía faltarle a este infortunado. Pero el joven se dominó, se aproximó al hombre con gran amabilidad como si se tratase de un ser marcado por la desgracia. Lo saludó fraternalmente y lo encaró con una sonrisa. El hombre feo parecía pasmado y miró con asombro desde sus ojos grandes y tristes. Su voz era ruda y disonante, como el gruñido de seres inferiores. Sin embargo, no le fue posible resistirse a la seneridad, a la humilde confianza de la mirada del joven, y después de haber observado fijamente durante un rato al forastero surgió de su rostro, tosco y agrietado una especie de sonrisa, más o menos sardónica, bastante desagradable pero suave y asombrada, tal como la primera pequeña sonrisa de un alma que acaba de renacer y que en ese momento llegara desde la región más interior de la tierra. —¿Qué quieres de mí? —preguntó aquel hombre al joven forastero. De acuerdo con los hábitos de su patria, el muchacho respondió, —Te agradezco, amigo, y te ruego me digas si puedo hacerte algún servicio. Y como el campesino se callaba sonriendo entre perplejo y desconcertado, el mensajero le preguntó, —Dime, amigo, ¿qué significa este espectáculo espantoso? Y, señalando en torno con la mano, el campesino se esforzó en comprenderlo y al repetir el mensajero su pregunta dijo «Nunca viste esto. Es la guerra. Este es un campo de batalla». Y señalando un negro montón de ruinas exclamó «Aquella era mi casa». Y cuando el extranjero lleno de una piedad que le nacía del corazón mirara en sus ojos enturbiados el campesino bajo la vista y la clavó en el suelo. —¿No tenéis un rey? —preguntó ahora el joven. Y al asentir el campesino interrogó. —¿Dónde está, pues? El hombre indicó a lo lejos una tienda de campaña que podía divisarse muy remota y pequeña. Entonces el mensajero se despidió posando su mano en la frente de aquel y continuó su camino. El campesino se palpó la frente con ambas manos Sacudió preocupado la pesada cabeza y se quedó, largo rato parado en tanto, que seguía mirando con fijeza al extranjero. Este último corrió y corrió entre escombros y horrores hasta llegar a la tienda de campaña. Por todas partes corrían hombres armados, pero nadie reparaba en él, y así pasó entre las tiendas y la gente hasta encontrar la tienda más grande y hermosa del campamento, que era la del rey. Entonces se dispuso a entrar. En la tienda estaba el rey sentado en una cama baja y sencilla. Su manto se extendía a un lado y al fondo se acurrucaba dormitando un criado. El rey se hallaba sumido en profundos pensamientos. Su rostro era bello y triste. Un mechón de cabello grises caía sobre su frente tostada. La espada estaba tendida en el suelo delante de él. El joven saludó sin decir palabra, con respeto, tal como hubiera saludado a su propio rey, y permaneció aguardando de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, hasta que el monarca lo miró. —¿Quién eres? —preguntó severamente, y contrajo las oscuras cejas— pero su mirada quedó suspendida entre los rasgos puros y alegres del extranjero y el joven lo miró tan lleno de confianza y gentileza que la voz del rey se hizo más suave. —Yo te he visto alguna vez —dijo—, como si recordase. ¿O te pareces a alguien que conocí en mi infancia? —Soy extranjero —dijo el emisario—, —Habrá sido un sueño —dijo tranquilamente el rey. —¿Me recuerdas a mi madre? —Habla. —Cuéntame. El joven comenzó. —Me trajo un pájaro. En mi país hubo un terremoto. Quisimos enterrar a nuestros muertos, pero no había flores. —¿No había flores? —dijo el rey. —No, no quedaba ninguna. Y nada peor para nosotros que sepultar a muertos sin ofrecerle nuestra fiesta de las flores, pues es el primer paso de su transformación debe ser dado en medio del esplendor y la alegría. De pronto el mensajero recordó cuántos muertos insepultos habían yaciendo afuera sobre ese campo del horror y se contuvo. El rey lo miró Meneó la cabeza y suspiró profundamente. Yo quería llegar hasta nuestro rey y pedirle muchas flores, prosiguió el mensajero. Pero cuando estaba en el templo de la montaña vino ese pájaro enorme y me dijo que me llevaría ante el rey y me trajo por los aires hacia aquí. ¡Oh, amado rey! Aquel templo era una deidad desconocida para mí en su tejado se había posado el pájaro y este dios tenía una imagen sumamente curiosa sobre su piedra sagrada un corazón en el que se alimentaba un pájaro salvaje con aquel inmenso pájaro tuve una conversación durante la noche y solo ahora puedo comprender sus palabras pues me dijo que había mucho más dolor y maldad en el mundo de lo que yo podía imaginar y tenía razón para llegar a a este sitio he tenido que atravesar ese campo vastísimo, y durante esas horas he visto sufrimientos y calamidades infinitas, muchos mayores de los que se refieren a nuestras leyendas más terroríficas. Entonces llegué hasta ti, oh rey, para preguntarte si puedo hacer algo en tu servicio. El rey que había escuchado atentamente trató de sonreír pero había tanta gravedad y amargura en su hermoso semblante que no pudo hacerlo te agradezco dijo no puedes prestarme ningún servicio pero me has hecho recordar a mi madre y te doy las gracias el joven se sintió afligido porque el rey no podía sonreír estás tan triste le dijo, esa causa de la guerra? —Sí —dijo el rey. Frente a este hombre profundamente abatido y tan noble, sin embargo, el joven no pudo dejar de violar una regla de cortesía y preguntó. —Pero dime, te suplico, ¿por qué os hacéis estas guerras en vuestra estrella? ¿Quién tiene la culpa? ¿Acaso la tienes tú? El rey miró fija y largamente al mensajero. Parecía enfadado ante la impertinencia de la pregunta, pero no pudo reflejar por mucho tiempo su mirada sombría en los ojos claros y desprevenidos del extranjero. «¿Eres un niño?» dijo el rey. «Estas son cosas que no podrás entender». La guerra no es culpa de nadie. Llega por sí misma, como la tormenta y el rayo y todos nosotros. Los que debemos combatir no somos sus iniciadores, sino sus víctimas. Entonces, entre vosotros, el morir es cosa leve, preguntó el joven. En nuestro país la muerte no es, por cierto, algo muy temido, y la mayoría se entrega dócilmente a ella, e inclusive muchos —Se encaminan alegremente a su metamorfosis. Sin embargo, nadie se atrevería a dar muerte a su prójimo. En vuestra estrella esto debe ser diferente. El rey sacudió la cabeza. —Entre nosotros no se mata a menudo —dijo—, y esta acción es el delito más grave que puede cometerse. Solo en la guerra se permite hacerlo porque allí nadie mata por odio o envidia en su propio beneficio, sino que todo lo hacen con la comunidad porque se lo exige a ellos. Pero estás equivocado si crees que nosotros morimos con agrado. Si observas los rostros de nuestros muertos, verás que ellos mueren penosamente, muy penosamente y contra su deseo. El joven escuchó todo esto y se sorprendió por la tristeza y presadumbre de la vida que los seres de esa estrella parecían soportar. Hubiera querido formular muchas otras preguntas, pero sentía claramente que nunca llegaría a comprender toda la relación de esas cosas oscuras y espantosas. Y ni siquiera tenía el deseo de comprenderlas. Y pensó que esos seres lamentables pertenecían a un orden inferior y no conocían aún los dioses celestiales, o estaban gobernados por demonios, o bien que en esa estrella imperaba un infortunio algún pecado o error, y le pareció demasiado penoso y cruel seguir interrogando más a ese monarca y obligarlo a respuestas y confesiones, cada una de las cuales podía ser muy amarga y humillante para aquel. Esos hombres que vivían con un oscuro temor ante la muerte y a pesar de ello se aniquilaban en masa. Esos hombres cuyas caras mostraban una rudeza tan indigna como la del campesino y una aflicción tan profunda y terrible como la del rey. Le daban lástima y con todo, le parecían curiosos y casi ridículos, ridículos y necios, a través de su apariencia lamentable y vergonzosa. Pero hubo una pregunta que no podía reprimir. Si esos pobres seres se habían quedado allí, en esa estrella modo de criaturas red, Tardadas hijos de un astro tardío y sin paz. Si la vida de esos hombres corría como una confusión estremecida y terminaba en una desesperada matanza. Si dejaban a sus muertos tirados en los campos de batalla y acaso se los comían, porque también de eso se hablaba en aquellos horrorosos cuentos de hadas del remoto pasado. Así todo, tenía que existir en su interior un presentimientos del futuro, una imagen sonada de los dioses, algo como un germen del alma. Todo aquel mundo despojado de belleza hubiera sido solo un error sin sentido de otra manera. —¡Perdóname, oh rey! —dijo el joven con voz lisonjera—. —Perdona si me atrevo a hacerte otra pregunta más antes de abandonar este singular país tuyo. —Pregunta, pues, accedió el rey, que sentía algo muy particular frente a este extranjero, pues en muchos aspectos se le revelaba como un espíritu sutil, maduro e incalculable, y en otros, sin embargo, parecía como un niño pequeño al que hay que tratar con cuidado y sin tomarlo demasiado en serio. —Extraño, rey, fueron las palabras del mensajero, me has causado una gran tristeza, mira, yo vengo de otras tierras y veo que el gran pájaro del tejado del templo tenía razón, aquí entre vosotros hay un dolor infinitamente mayor del que yo me hubiera podido imaginar, vuestra vida parece ser un sueño de angustia y no sé si se encuentra gobernada por dioses o demonios. Oh, rey, debes saber que entre nosotros hay una leyenda que yo tenía antes por una mezcolanza de cuentos de hadas y humo vacío. La misma se refiere que en otros tiempos fueron también conocidos entre nosotros cosas tales como la guerra, el asesinato y la desesperación. Estas palabras espantosas que nuestro idioma ignora desde hace mucho tiempo las leemos en los viejos libros de cuentos y nos suenan como algo terrible y también un poco ridículas, pero hoy aprendí que todo eso es real y te veo a ti y a los tuyos hacer y padecer aquello que conocíamos por medio de esas terribles leyendas de nuestra época pretérita. Ahora dime... No tenéis en vuestra alma el presentimiento de que no hacéis lo debido. No tenéis el anhelo de dioses luminosos, risueños de guías y gobernantes más compresivos y felices. No soñáis nunca con una existencia distinta y más hermosa donde nadie quiera lo que los otros tampoco desean, donde reine la razón y el orden, donde los hombres se reúnan entre sí con alegría y consideración recíproca. ¿No habéis tenido jamás el pensamiento de que el universo es un todo y que reverenciándolo, amándolo, ese todo, os curaría y os haría felices? ¿No sabéis nada de lo que nosotros en mi país llamamos música?, ni del servicio de Dios, ni de la salvación. El rey, al escuchar estas palabras, había inclinado la cabeza, pero, al levantarla, su semblante se había transformado y resplandecía con el brillo de una sonrisa, pese a que sus ojos estaban llenos de lágrimas. —Gentil muchacho —dijo el rey—, no sé bien si eres un niño, un sabio o quizá una divinidad, pero puedo responderte que conocemos todo aquello de lo que tú hablabas y lo llevamos en el alma. Anhelamos la dicha, anhelamos la libertad, anhelamos los dioses. Tenemos una leyenda según la cual un sabio de la antigüedad percibió la unidad del universo como una música armoniosa de los espacios celestes. ¿Te basta con eso? Quizá eres un bienaventurado del más allá, pero, aunque fueses el mismo Dios, no existe en tu corazón ninguna felicidad, poder o voluntad, de los cuales no alienten nuestros corazones un presentimiento, un reflejo, una sombra, por lejana que sea. Y de improviso se irguió, cuán alto era, y el joven quedó maravillado, porque en un instante... El rostro del rey se había bañado en una sonrisa luminosa, sin sombras como el resplandor de la mañana. «Vete, pues», dijo al mensajero, «vete y deja que hagamos la guerra y nos asesinemos. Me ablandaste el corazón, me recordaste a mi madre». «Basta, basta de ello, mi bello muchacho, vete ahora». Huye antes de que comience la nueva batalla. Yo pensaré en ti cuando la sangre corra y las ciudades arden. Pensaré que el mundo es un todo, del que ni siquiera nuestra necedad, nuestra cólera y nuestro salvajismo pueden separarnos. Adiós. Saluda de mi parte a tu estrella y a esa deidad cuya imagen es un corazón devorado por un pájaro. Conozco bien ese corazón y a ese pájaro, y advierte, mi lindo amigo de la lejanía, cuando pienses en tu amigo, en este pobre rey de la guerra, no lo recuerdes tal como lo vistes cuando estaba sentado en el lecho hundido en la aflicción. Piénsalo sonriendo, con lágrimas en los ojos y sangre en las manos. El rey alzó la lona de la tienda con su propia mano sin despertar al criado y dejó que el extranjero saliera. Con nuevos pensamientos volvió el joven sobre sus pasos a través de la llanura y vio, con las luces del anochecer en el horizonte, una gran ciudad envuelta en llamas, se alejó y subiendo entre cadáveres humanos y descompuestos despojos de, de caballos alcanzó el límite del bosque de la montaña y cuando ya había oscurecido, entonces descendió desde las nubes el gran pájaro, lo recibió sobre sus alas y volaron durante la noche en silencio y blandamente, igual que las lechozas. Cuando el joven despertó, tras un sueño intranquilo, estaba en el pequeño templo de la montaña. Allí, delante, lo aguardaba entre la hierba húmeda su caballo cuyo relincho saludaba al nuevo día pero del pájaro enorme, de su viaje una estrella lejana del rey del campo de batalla, nada recordaba. Solo una sombra había quedado en su alma, un leve dolor escondido como el que causa una espina menuda, así como duele una compasión desvalida y un vago deseo insatisfecho, es capaz de atormentarnos en sueños hasta que al cabo, Desentrañamos sus ansias secretas que consisten en demostrar al ser amado cuando lo no deseamos participar de sus alegrías y contemplar su sonrisa. El mensajero montó a caballo y después de cabalgar todo el día llegó hasta la capital para ver a su rey. Y se demostró que había sido el mensajero adecuado porque el rey lo recibió con el saludo del mejor augurio en tanto que le tocaba la frente y exclamaba, «Tus ojos han hablado a mi corazón, y mi corazón ha dicho que sí. Tu ruego se ha cumplido aún antes de haberlo yo escuchado». De inmediato el mensajero obtuvo una carta del rey, por la cual debían serle facilitadas todas las flores del reino que necesitara, y una escolta. Acompañantes y sirvientes fueron con él, y se le agregaron coches y caballos, y cuando, tras atravesar la montaña en el menor tiempo posible, regresó después de pocos días a la carretera llana de su provincia y entró en su pueblo, traía consigo coches, carros, canastos y semillas todos cargados con las flores más hermosas de los jardines y los invernáculos de los que hay en muchos en el norte». Había cantidades suficientes, no sólo para coronar los cuerpos de los difuntos y adornar sus tumbas profundamente, sino también para plantar en memoria de cada muerto una flor, una planta o un pequeño árbol frutal, según lo exige la costumbre. Así, el dolor por su amigo y por su caballo predilecto desapareció y pudo entregarse una... Recordación serena y tranquila después de haberlos adornado y dado sepultura tras lo cual plantó sobre sus tumbas sendas flores, arbustos y árboles frutales. Luego de haber satisfecho su corazón de esta manera y de haber cumplido con su deber, el recuerdo del viaje por aquella tiniebla empezó a removerse dentro de su alma. De modo que pidió a sus allegados que lo dejaran estar un día solo. Durante 24 horas estuvo sentado bajo el árbol del pensamiento y en su memoria se desplegó limpia y llanamente la representación de lo que había visto en la estrella ajena, luego de lo cual un día, al ver al patriarca, y le contó todo. El anciano lo escuchó, quedó sumido en sus pensamientos y preguntó luego, ¿Todo esto, amigo mío, lo viste con tus propios ojos o ha sido un sueño? «No lo sé», dijo el joven. «Pienso que puede haber sido un sueño de todos modos, y lo digo con respeto. No me parece que la diferencia tenga alguna importancia, dado que el asunto está instalado en mi mente con toda realidad». Una sombra de pesadumbre ha quedado en mí y en medio de la dicha de vivir un viento frío que viene desde aquella estrella sopla en mi interior. Por eso, oh venerable, te pregunto, ¿qué debo hacer? Ven mañana, habló el anciano, ven mañana otra vez a la montaña hasta aquel sitio donde hallaste el templo. Me parece... Extraña la imagen de aquel dios del que nunca oí hablar, y es posible que se trate de una deidad, de otro astro. Puede ser también que aquel templo y su dios sean tan viejos que provengan de nuestros antepasados, y de los tiempos pretéritos en los que pudieron haber reinado las armas, el miedo y la angustia ante la muerte. Ve aquel templo, querido, y haz una ofrenda de flores, miel y canciones. El joven agradeció y obedeció el consejo del anciano. Tomó una jícara llena de miel refinada como la que se acostumbra ofrecer en los comienzos del estío a los huéspedes distinguidos. Y consigo llevó también el laúd. En la montaña volvió a dar de nuevo con el sitio donde antes había arrancado una campanilla azul y encontró el empinado sendero rocoso. Habían dado a pie delante de su cabalgadura, pero no pudo volver a hallar tampoco al día siguiente ni el emplazamiento del templo, ni el templo mismo, la negra piedra de sacrificio, las columnas de madera o el techo, con el gran pájaro posado encima. Y nadie supo decirle de un templo semejante al que él describía. De esta manera regresó a su tierra... Y al pasar junto al santuario del recuerdo amoroso entró en el ofrendo aquel. Aquel cantó una canción con su laúd y recomendó a la deidad del recuerdo amoroso su sueño. El templo y el pájaro, el pobre campesino y los muertos en el campo de batalla y en especial al rey en su tienda de guerra. Entonces volvió con el corazón aliviado a su morada. Colgó en la pared de su alcoba la imagen de la unidad del mundo. Descansó con sueño profundo de los sucesos de aquellos días y a la mañana siguiente comenzó a ayudar a sus vecinos que en campos y jardines se afanaban entre cánticos por borrar los últimos rastros del terremoto. Fin.